Pues bueno, soy una empresaria desde hace aproximadamente seis años y ha montado hace poco Nanify, que es un marketplace que conectamos familias con análisis de confianza eh, y bueno, en eso estamos. Pues me ocurrió a través de mi experiencia como madre, que lo vi muy de cerca. Hace tres años fui madre de una niña encantadora pero muy terrorista. Yo he trabajado mucho, mi marido trabaja mucho y a raíz de esa esa experiencia, pues fui ideando un poco el modelo de negocio que tenía en mente y lo que quería montar y hasta el día de hoy. La mayor cagada, o sea, no te podría definir una porque han habido muchas, en realidad, pero bueno, eh, también soy una persona que cree que, que gracias a esas cagadas he eh, ido aprendiendo, eh, efectivamente. Entonces yo creo que ha sido más el quizás pensar que, que iba a ser todo como mucho más fácil y más rápido, es decir, yo tenía en mente que una persona muy positiva, eh, que creo mucho en mí, que eso, es, eso en parte es positivo, pero sí que a veces también que, que de alguna manera te frustra un poco, eh, pero bueno, en eso estamos, es que ser un poco más, tener los pies un poco más en la tierra, ¿no? Pues el estar aquí hoy en día, o sea, montar desde cero, hay veces que todavía no soy muy consciente, lo pienso y de una idea que me surgió un día y que empecé a desarrollar y que empecé a ver si podía tener sentido, sobre todo con, la, con el objetivo de poder ayudar a las familias que estuvieran en una situación similar a la mía y hoy en día de encontrarme en Silicon Valley, de ser una de las mejores 300 startups de, del mundo, de, de estar ayudando a gente de toda España con la idea de ¿por qué no en, en relativamente poco estar, estar aquí? Eh, y eso para mí ya, ya es una maravilla. Pues yo creo que entre otras cosas porque estamos eh, realmente aportando una solución a un problema que, que va a ir creciendo que es eh, la de necesitar eh, gente de confianza y con experiencia en, en el sector de Childcare, que, que cada vez lo vamos a necesitar más, porque, porque están, pues hay una serie de variables, como que la mujer, pues cada vez se está la, la reinserción del mundo laboral de la mujer, eh, que cada vez tenemos menos tiempo, que realmente es difícil compaginar día laboral, con profesional, con personal. Eh, yo creo que esa propuesta de valor la vieron bien aquí, eh, la escalabilidad que tiene, eh, lo bien que hemos hecho las cosas, sobre todo mi equipo más que yo, y bueno, yo creo que es un poco uno de cosas. Lo mejor de ser CEO de, de mi empresa, pues la verdad es que es una estructura muy transversal, es decir, eh, no, no ponemos mucho nombre, sí que es verdad que, que me doy cuenta de que soy CEO porque tengo la responsabilidad de pagar cada mes a final de mes cada vez más nóminas eh, la presión de tener que levantar dinero una serie de cosas que al final como empleado sí pues no ves pero pero me, yo yo me siento como, como un trabajador más es decir eh, quizás más experiencia a la hora de contar quiénes somos qué ofrecemos nuestra propuesta de valor, porque al final es mi bebé pero pero yo creo que, que bueno igual también pues el, el hecho de, de bueno de lo de lo contenta o de lo, de, no sé, de, de cómo me pueda sentir yo internamente, ¿no? Soy una persona que me encanta eso, por las mañanas soy bastante poco productiva. Eh, en mi... en la oficina ya lo saben, llego cada día tarde, me cuesta levantarme pronto, sin embargo ahora lo tengo que hacer porque tengo una niña de tres años y medio que tengo que llevar al cole cada día. Eh, Detestar, yo creo que no detesto nada, porque al final si he, montado, o sea, he montado esto un poco porque sabía que era algo que, que me iba a aportar. Soy mucho más productiva, me levanto cada mañana con, con muchas ganas de, de dar lo mejor de mí, de que esto salga hacia adelante, de ver la proyección, de ver la evolución, con lo que eh, no puedo dar más las gracias por estar trabajando en un, eh, pues eso, ¿no? con un ambiente de trabajo así y en algo que, que realmente me guste y me aporta. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! Mujer, emprendedora y madre. Bueno, yo creo que hay, que hay, que hay una, un poco una revolución del empoderamiento femenino que, que me parece estupendo porque al están... final... Eso es un poco, viene un poco de, de, de la sociedad ¿no? de hoy en día, de darle un poco... Pero el, el valor ese de, de resaltar la mujer yo creo que se tiene que ir, se tiene que ir acabando, porque al final todos somos iguales. Eh, no hay género en la propiedad de, de ambos conjuntos, es, es mucho mejor suma, eso se tiene que ir viendo. Y que, y que la mujer, al final, la mujer es, es empresaria, es, es funcionaria, es trabajadora y es madre. O sea, que eso se pueda compaginar, porque siempre se habla de la mujer, pero también los, los trabajadores y, y el género masculino son padres y no se hablan de que son padres. Sin embargo, están ahí con lo que... Bueno, yo no creo que sea una moda y si es una moda acabará por erradicarse y hablar en términos más generales. La verdad es que las influencers... Eh están teniendo un impacto bastante bastante heavy bastante positivo hemos encontrado Instagram como una herramienta muy potente para dar visibilidad y para que la gente pues, de alguna manera haya un engagement y nos conozca eh, te diría casi que alrededor del 60% sí que es verdad que hay que encontrar a las influencers que nos vayan a aportar y que, y que sea gente que realmente te va a dar un valor añadido eh, hay que hacer un estudio de eso y luego Quiero contar una historia que puede resultar bastante graciosa, pero al final yo, sin quererlo, me llaman la influencer de LinkedIn, ¿no? que al final es, bueno, eh, sin quererlo, en, en, en mis inicios, eh, pues daba, intentaba dar una visibilidad de lo que hacíamos, de nuestra propuesta de valor, y nos ayudó mucho a, a crecer, a que la gente nos conociese, eh, supiese lo que hacemos, y, y ahora cada vez que cuelgo algo que posteo algo, tienen alrededor de 120.000 visualizaciones, con lo que súper agradecida y lo voy a seguir haciendo evidentemente. Me gustan las marcas en general, que sean limpias, eh, que aporten un valor diferencial, que sean fáciles eh, luego eh, que, que puedas ver que son reales, ¿no? que son naturales, que, que, que, que son ellas. O sea, que, que, que puedas diferenciar la frente a otras que hagan cosas eh, particularmente o, o se parezcan. Es un poco a donde, a donde queremos ir nosotros, es decir, al final no hemos inventado la rueda. Sin embargo, sí que tenemos una serie de valores añadidos en los que ponemos el foco para que la gente entienda que ese es nuestro valor añadido y la forma que tenemos de comunicarlo y de expresarlo a través de, de diseño, de comunicación y demás. Te podría decir eh, españoles, más que este en el día a día, porque además gente que a mí me ha aportado un valor, porque es de mi círculo de, cercano de amigos, Oscar Pierre mm -hmm. es un poco más con ellos, y sin embargo, tanto Oscar como Carlos, que son tíos, eh, pues por suerte pues, eh, nos han podido dar Golden Tips, que llamo yo, un feedback del de, de momento en el que estamos, porque al final es gente que ha pasado por eso eh, y que te puede ayudar a verlo con una visión distinta. Eh, yo creo que son dos referentes y, y, y, que nos están, y que por lo menos a mí me han ayudado, me han ayudado bastante. Bueno, la primera es, hemos segmentado un producto más enfocado a la parte de B2B. Eh, básicamente son tres verticales, hoteles, hospitality platforms y, y empresas. Eh, quiero enfocar el poder ayudar a las empresas con respecto a ofrecer a sus empleados beneficios sociales y quiero, creo que es un beneficio social real y espero que las empresas se den cuenta de, ese, de esa propuesta de valor que les estamos ofreciendo para reducir el absentismo laboral y muchas otras cosas que suceden en el día a día y que, y que es real. Eh, lo que, eh, espero que eso prospere en este, a finales de este año y, y cómo no, pues levantar una siguiente ronda para, para que el destino de fondos pueda ser expandirnos y, y llegar a Estados Unidos.